Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Abelino Araujo. Estamos aquí en el primer evento que se está haciendo aquí en Avilés. En Goldes por fin ha llegado a Avilés. Eh, quiero eh, recomendar prácticamente este negocio a todas las personas, todas las personas que están viniendo, que son ya de mi equipo, agradecerles eh, todo, todo el esfuerzo que están haciendo y que ya que en Goldes ha llegado a Avilés, se comprometan, se comprometan con, con, con esta oportunidad, con este proyecto que eh, seguro, seguro que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias a todos.